si bien eh, hubo muchos eh, factores que vinieron como la tele, que le iba a matar y la radio siguió y todo, pero lo que sí es cierto, mira ayer ayer me pasaba, estaba con un, con un pibe de 23 años que está estudiando comunicación social en La Plata, desde allá, y, y el flaco no consume radio, me dice, no, ella lo ve como algo viejo, dice, no, no, y hasta la tele la ven como algo viejo, salvo eh, ponerle un campeonato de fútbol o algo que sea así, sí, bueno, por ahí lo tenés que ver por la televisión. Pero dice, yo escucho podcast, dice, no, no escucho otra cosa. Entonces, es, es toda esta era de que es toda demanda, sea, que, sea por YouTube o por Spotify, me dice, Spotify mató a, la, mató a la radio casi, dice, porque es cierto, hay muchos contenidos que van por ahí también. Este, y es cierto, yo veo de, de 30 para abajo que la radio por el sistema común o sea de ir, ir al, al receptor al aparato este en las casas casi un hogar o sano alguna oficina por ahí sino en el auto porque está el botón pero también tenés como también tenés la posibilidad de poner música poner un bluetooth con el celular este, y todo más allá de que tenés la posibilidad de escuchar cualquier radio del mundo y todo es, es muy difícil también eh, eh, hay hay que hay que ver qué proyectos eh, son este, tentativos como opción y que eso en eso me parece que hace falta y se necesita urgente. Acá yo no, no, este, si bien hay, hay como cosas aisladas, pero sí eh, una renovación, alguien que le hable a todos esos pibes. Este... ¿Vos ves que en, en las radios sí. locales no pasa eso? No, no, no, no. La radio, yo eh, por la experiencia y en la radio, vos pensás que una radio como Radio Universidad, que es una radio recontra escuchada, que tiene un, un discurso que a mí me encanta, es, la, es re del palo, uno se siente recómodo eh, ahora, los oyentes que llaman a la radio, que son un montón, me di cuenta, es muchísima audiencia y es bien amplia, eh, son de, de 30 años para arriba. La radio tiene cumplido 30 y pico de años, ¿no? Eh, eh, universitarios que en ese momento tenían 30, hoy tienen 60. Claro. Entonces, eh, y si bien se ha ido agregando audiencia y todo, pero, pero hoy por hoy, de. Es muy poco, son muy pocos los pibes que escuchan, que escuchan radio por el sistema tradicional. Más allá de que la radio también busca estar en la. Eh, está en internet, está, tiene qué sé yo, su Radio cut uno puede Radio Cata, y donde uno puede hacer recortes y también linkearlos y, y escucharlo por ahí en otro horario. Y esas cosas tienen mucho rebote, pero, pero hay, algo, hay algo, hay como un hueco, yo veo, de lo que es la radio en vivo, ¿no? porque ahí es el punto. Eh, como podés escuchar todo en el, en el horario que te queda cómodo y no podés, y sabés que lo vas a escuchar después, entonces. Pero y, eh... y transmitirlo en vivo mientras lo haces, no te cierra tampoco. Sí, sí, también, sí, sí, también. O sea, sí. estás haciendo el programa, mirá, acabo de decir un, un oximorón, pero digamos, las transmisiones hoy por YouTube o por estos sistemas de plataformas más visuales a la vez que hace radio, también, viste que hay muchos medios que están sí, sí, sí, ya sí. incursionando derecho en eso, Exactamente, no dejan de sí. hacer la radio pero... claro lo que, eh, por un lado, deja de ser de radio pero no te queda otra, porque si no, es como que cada vez hay más lugares donde tenés que estar entonces te tenés que dividir cada vez más este, y, y tal vez, no sé si a futuro se necesite más gente en esos sectores que son los que hacen muy difícil claro, me lo parece, pasa en que acá medios... nadie quiere contratar nada claro, exacto, y, no, y además eh, no sé, claro, es cierto, y es una cuestión de costos también, ¿no? No sé yo cuánto puede salir tener un streaming grosso en un canal de YouTube y o sea que, que, que tenga un buen ancho de banda y. Tu evaluación de los medios locales no la ves muy positiva, digamos, no ves que. Y la veo muy la veo muy difícil. La veo muy difícil. De hecho la radio donde estás vos es una de las pocas que transmite Y una de las pocas que tiene eh, toda una programación este, Si bien ahora en periodo en, en este tiempo de, de pandemia y Que se redujeron mucho los programas por la cuestión de protocolos Y que se extraña mucho Yo antes llegaba y había gente que hacía un programa antes Terminaba y había gente que, que hacía un programa después Así todo es Así. una de las pocas radios locales que tiene programación Sí, sí, que tiene programación Que tiene, este, que tiene un servicio informativo propio Que tiene... Este, que tiene un lado también ¿no? a la hora de mostrar las cosas y que está buenísimo frente a todo lo otro que hay no que uno, este, hay un, varios medios de comunicación acá que, que, que son más unidades de negocio entonces eh, importa tener una computadora o un programa periodístico eh, con un periodista que, que cobra las notas y, y que le, eh, le hace un ingreso grueso a la, a la radio y con eso la radio contenta digamos ¿no? eh, este, es un garrón y pasa en los medios nacionales también, por ahí, que, que por ahí eh, eh, se dependa de, de grandes pautas donde esas pautas te condicionen, pero, si, si, pero vos no podés decir nada porque si se te cae esa pauta, eh, los empleados no cobran. En... Entonces está esa cosa que también pasa acá, ¿no? Está, está esa cosa, bueno, entonces de esto no se puede hablar y me callo la boca y termina siendo un, un medio complaciente con el gobierno de turno, con determinadas ¿no? este, empresas o con determinadas este, cuestiones este, también ambientales que son zarpadas acá. ...y que no las puedes tocar porque si no este, se cae la pauta y, y te, te llama por teléfono... ...entonces no, bueno, de esto no se habla más. Qué trampa eso, ¿no? Porque ponete a pensar que lo haces por una buena causa... Uh -huh. ...pero después terminás casi defendiendo eso. O sea, sí. No no digo, eh, eh, como no tocaste el tema ambiental, viste, que uh -huh. la mayoría de los periodistas son pro-fracking... Entendés que sean pro fracking porque necesitas vivir y qué sé yo, claro. pero en algún punto también terminan defendiéndolo eso, porque no es que te dicen, bueno, mira es la que toca, porque claro. si no ya después como que se embanderan en ese. Sí, sí, sí. Y la discusión medio como que termina termine, bueno, pero si no, no como. ¿No? Es como claro, y, ahí se corta no, la... no, y no, bueno, yo tengo una familia. Eh, y. Y es, sí, sí, es un tema. Eh, por eso no me gusta el periodismo, <ríe> por eso no soy periodista, pero entiendo que en muchos lugares así este, son muy pocos los que realmente pueden ejercer el, este, el, la profesión con, no sé si con libertad o con... Eh, creo hoy poder hoy, hoy ser libre, <ríe> mira dónde lo estoy diciendo, pero es una trinchera, este, pero después en un medio de comunicación todo el tiempo me parece que hay... Este, hay más progres también, ¿eh? Hay mucha tensión, claro. Hay sí, mucha sí. tensión, entonces bueno, vemos por dónde se negocia, llegamos hasta acá, no, esto no se puede tocar. Y como eh, nos queda poquito, pero sí. no, no quería rob, robarte espacio y reflexión Pero no me robas para nada. Este... Profe, me siento muy cómodo <risa> en tu living este que compraste acá para Cartago. Sí. <risa> y, y para que no me lo roben lo pusimos frente a la comisión. Sí, por supuesto, me siento muy seguro.